para la universidad y eh, por tanto nosotras estamos digamos asumiendo este rol puesto que las tres estamos eh, de, far, de forma permanente activas en la universidad y es importante que el trabajo cumpla con el rigor que tiene un diplomado. En experiencias a... anteriores hemos trabajado con otras modalidades pero nos parece fundamental sí, que en vamos esta ocasión a... nos vamos el trabajo a... para... que ustedes por favor, no, no sé, alguien por allí con un micrófono abierto, silenciense. Para nosotros es importante que este trabajo sea oye, un poco más, oye, más práctico, un poco más expedito y que además pueda generar un plan de trabajo tangible a largo plazo. ¿okay? Entonces, digamos que, que este trabajo tiene como dos componentes. Uno que es el componente de elaboración o construcción, es decir, el sustento eh, escrito, teórico, todo lo que concierne a la planificación y posteriormente la posibilidad de que ustedes puedan ejecutarlo. Por tanto, este es un trabajo que para nosotros lo importante es que sea factible, que sea factible, que ustedes puedan luego... Carmen Victoria, eh, se, está escuchando, se, está escuchando entre, Carmen, se está escuchando entrecortado. Carmen, se está escuchando entre cortado. ok. Y aprovecho el, el, la interrupción y discúlpame porque las personas están reactivando su micrófono. Al reactivar su micrófono hay dificultades para poder escuchar a nuestra coordinadora. Yo les agradezco que mantengan los micrófonos silenciados. Adelante Carmen Victoria, gracias y disculpa. Ok, ok, porfa me avistan siempre en cualquier momento que no se escuche de manera adecuada. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros queremos compartir primero la información preliminar de cómo vamos a organizar la entrega de estos trabajos. Eh, si puedes Satur, comparte la presentación donde está el cronograma, que ahí están las asignaciones de responsabilidades de las tutoras. Importante que ustedes sigan en, en permanente comunicación con sus tutores presenciales y sus tutores de seguimiento. Digamos que es el primer filtro, son los primeros que van a ayudarlos y apoyarlos en toda la organización de, de la estructura de su trabajo. Pero posteriormente, el equipo metodológico hará la revisión respectiva para que podamos ir haciendo los ajustes necesarios para la entrega final. Dejamos de escucharte, Carmen Victoria. Ajá, satura, avísame cuando compartas la pantalla de la presentación. Ah, ok. Ya se está cargando. Por favor, avísenme si la están viendo. Se está cargando, unos allá. Ya allá. Se ve. Ok, listo. Si puedes, avanza a la primera, a la primera lámina, donde está eh, básicamente la distribución de tutoras metodológicas por estado. Esto en aras de poder hacer una revisión detallada de sus trabajos. La profesora Omaira Daidone va a asumir la revisión metodológica de los estados Amazonas, Anzuategui, Aragua, Bolívar, Carabobo, cojedes del Tamacuro, Yaracuy y Zulia. Eh, la profesora Esperanza Medina va a asumir la revisión metodológica de los estados Falcón, Lara, Portuguesa, Mérida, Trujillo y Táchira. Y mi persona va a asumir Apure, Distrito Capital, Barinas, Guárico, La Guaira, Miranda, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Eh, como pueden ver... Algunas de o sea, nosotras tres que hemos estado de tutoras de seguimiento nos vamos a mantener activas con nuestros grupos, pero se suma a la revisión metodológica de los otros grupos de trabajo. ¿Cuál va a ser el canal regular para poder revisar todos estos trabajos? Primeramente, eh, comunicarse con su tutor de seguimiento y su tutor presencial para, para eh, poder analizar la viabilidad de la propuesta que ustedes están transando como equipo. ¿Cómo vamos a construir esta propuesta? Entendiendo Estamos las características. De... ¿Me escuchan? Yo te estoy escuchando bien por aquí, no sé si los demás. Ok, importante que eh, entendiendo las, las condiciones geográficas de algunos estados, eh, quizá no es viable trabajar en grupos donde eh, las prácticas han sido distantes y donde quizás no todos pues, no se conocen. No, no todos los participantes se conocen. Se ha realizado ya un trabajo en equipo, puedan mantenerse eh, en la construcción de la propuesta de esta forma, entendiendo obviamente que va a haber un máximo de participantes por propuesta a entregar, es decir, máximo tres participantes para entregar la propuesta, bien sea de implementación de la consulta diferenciada o de algún tipo de mejora que ustedes consideren. Ahora sí no te estamos escuchando. Carmen se perdió el audio. Nuevamente solicito a quien tiene ese pájaro tan hermoso cantando que me encanta, pero que lamentablemente no lo tenemos invitado a la reunión, que por favor silencien sus micrófonos. Gracias. Carmen, no sé si estás conectada pero no te oímos yo creo que sé déjame ver si está aquí conectada, no la veo okay. Ya está ingresando. Se le cayó la conexión. Está sí, ya está ingresando otra vez. Ajá, disculpen, perdí la conexión. ¿Me escuchan? Sí, te sí, escuchamos. Te escuchamos. Ok, entonces lo importante en este escenario en este es que podamos construir una propuesta que sea viable, que se ajuste obviamente al, al territorio donde ustedes han estado, eh, bueno, realizando toda esta parte formativa y que puedan articular como equipo una propuesta que recoja eh, esa necesidad y ese sentir que ustedes han diagnosticado, han evidenciado. Entonces la, la estructura de, de trabajo sería la siguiente, conformar los equipos en los casos donde no se han conformado aún, sé que hay algunos compañeros que han ido avanzando, posteriormente articular con su tutor eh, presencial, por lo menos conversar un poco sobre la propuesta, eh, reflexionar un poco sobre lo que ustedes consideran importante incorporar en ese trabajo y posteriormente el primer avance que ustedes vayan teniendo de ese trabajo elaborado Hacérselo llegar tanto a su tutor de seguimiento como incorporarlo en la plataforma. ¿Por qué? Porque ya que nosotros como tutoras vamos a estar recibiendo todos los trabajos, es un poco complicado poder hacer el monitoreo y el seguimiento si todos envían directamente a los tutores metodológicos que están asignados en este momento para esta actividad puntual. Entonces, nos gustaría que igual sigan articulando con sus tutores de seguimiento para la parte de entrega, para la parte de validación, y esperar lo, las recomendaciones que nosotras como equipo vamos a ir realizando. Ahora, en aras de que podamos eh, ir construyendo la propuesta de manera progresiva y de manera eh, paulatina, eh, por FASATUR, si puedes, avanza la, la diapositiva, hemos establecido un cronograma de entrega, que consideramos eh, no es abrupto, sino que más bien permite que los tiempos den para avanzar y sería un primer avance con fecha el 25 de abril, donde ustedes entregarían el diagnóstico, que es todo el análisis situacional de salud, los objetivos generales y específicos que ustedes están trazando, bien sea para la implementación o bien sea para la adecuación, ajuste, recomendación que ustedes consideren Importante para la consulta diferenciada. Un segundo avance para el 20 de mayo con toda la matriz de actividades, obviamente, tomando en consideración que del 25 de abril hasta por lo menos el 5 o 6 de mayo, ustedes van a ir recibiendo las recomendaciones del equipo metodológico. Entonces, el segundo avance debería venir con la matriz de actividades y con los ajustes recomendados, del primer avance que entregaron. Esto sí es súper importante que lo tomen en cuenta porque en experiencias anteriores nos ocurre que a veces avanzan y avanzan sobre, sobre el error o avanzan sobre lo que ya se ha sugerido ajustar o modificar. La profesora Mayra, la profesora Esperanza y yo no somos profesionales de la salud, es decir, estamos apoyando en la parte metodológica. Por tanto, nosotras triangulamos con sus tutores eh, presenciales o con todo este equipo que ha venido acompañándolos en las prácticas, articulamos con el equipo de coordinación para revisar alguna situación o algo que de repente podamos nosotros considerar eh, que puede que no sea viable o consideramos que es bastante favorable y analizamos si es factible continuar o avanzar en la propuesta. Entonces, es súper importante que estos ajustes ustedes los tomen en cuenta para que cuando el 20 de mayo entreguen la matriz de actividades, esa matriz de actividades venga en consonancia con lo que ya se planteó anteriormente. Y el trabajo final lo estaríamos recibiendo el 5 de junio. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, queremos que vayan, vayan avanzando progresivamente en lo, en lo que queda de, de módulo 5, posteriormente en lo, que, en lo que falta desarrollar en el componente teórico y práctico, construyendo la propuesta desde la experiencia que ustedes ya traen, de sus prácticas profesionales y de todo el conocimiento eh, teórico adquirido a través de la plataforma. Queremos además que eh, lo hagan desde la naturalidad, esto no es una tesis, no es un trabajo de maestría, queremos que se cumplan los procesos, pero que también se calmen un poco esas angustias que, que ocurre al final de todo curso, diplomado, o actividad formativa, que es el trabajo final. Para esto tenemos un esquema de trabajo. Si puedes, en la pantalla, Satur, eh, lo que está en la plataforma. Ya esto tiene rato en la plataforma, eh, compartido con ustedes, de cuál va a ser el esquema que ustedes van a presentar en ese trabajo final. Y que queremos que además sea bastante sencillo, sea bastante amigable y que cualquier duda que, se, que pueda surgir a medida que ustedes van construyendo ese trabajo, podamos disiparla con el equipo. El esquema de verdad está bastante, bastante sencillo y este, además entendiendo que esto es una propuesta, bien sea de implementación o de eh, mejoramiento, adecuación de una consulta diferenciada, quizás algunas actividades de estas ustedes pudieran irlas realizando, quizás otras quedarán para mediano eh, plazo, para corto plazo, pero lo que vamos a validar en este momento es la construcción de la propuesta con la matriz de actividades. Si ustedes logran desarrollar alguna de ellas sería fenomenal y creo que eso le daría un plus incluso a, a ese trabajo que ustedes van a presentar y al encargo social que obedece además toda esta actividad formativa que vienen realizando en el, en el calle con, con el esquemita de trabajo que propusimos desde la coordinación, entendiendo además que, bueno, ustedes tienen otras responsabilidades y que quizás puede ser desgastante eh, pensar un trabajo tan extenso, ¿no? Entonces, fíjense, es un plan estratégico y aquí tenemos como dos salidas. La implementación, en el caso de aquellos espacios donde no existe la consulta. O el fortalecimiento. Es decir, o es una o es la otra. ¿Ok? Importante que tengamos claro eso para que no se empastele el asunto, sino que ustedes hagan una propuesta que puedan además luego construir el trabajo viable. ¿Ok? Aquí, obviamente, ¿Dale? ustedes van a colocar el ¿Dale? nombre del centro de salud. Sí, adelante. Carmen Victoria, por favor, las personas que tienen el micrófono abierto, necesitamos que los sienten, porque si no, la banda se hace estrella, es difícil de escuchar, además interrumpe la, la, el curso orientativo que nos está dando la profesora Carmen Victoria. Por favor, discúlpame. Tranquila, Sato, perfecto. Entonces, bueno, aquí digamos que en esta en esta paginita preliminar es la información elemental de lo que ustedes van a trabajar, bien sea una implementación o bien sea el fortalecimiento o una consulta diferenciada. Especificar obviamente el nombre del centro de salud, el nombre de... Perdimos el audio, Carmen Víctor. Si sí puedes, avanza la, la hojita. ¿sabes? Ok. Luego tenemos eh, todo lo concerniente a lo que es la propuesta. ¿no? Digamos que este es un instrumento que está en, la, en, el, en el campus, que es como una guía para orientar la, la, el trabajo final, la realización del trabajo final. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? El diagnóstico. ¿Y qué, qué es el diagnóstico? Lo que es el análisis situacional de acuerdo a la metodología que ustedes estudiaron. De la comunidad, del centro de salud, de la consulta, identificando los problemas o las posibles causas. Es fundamental. La propuesta debe ser factible según. Eh, las condiciones que tiene el territorio donde ustedes han venido realizando la actividad formativa. Digamos que esto, que es la fase diagnóstica y la segunda fase, que son los objetivos que ustedes se plantean, es lo que van a entregar el 25 de abril. ¿De qué van los objetivos? Bueno, los objetivos es la identificación de la visión de lo que ustedes pretenden, pero que además tenga pertinencia con el Sistema Público Nacional de Salud, y que además tenga viabilidad a través del diseño de un plan de intervención. ¿ok? Esto es súper importante, es el decir, platico, construir el objetivos el que no sean eh, ay, ay, ay, tan soñadores, sino que los, ¿no? que los podamos aterrizar. Y de estos objetivos, o sea, esta, esta primera parte para nosotras como, como docentes metodológicas es fundamental porque de los objetivos bien estructurados, No, sí, no tengo que ir a la cosa, lo ofreció lo mandó a la Isaí para que pueda bueno, ya ah, estar el... claro. Ajá, disculpen. De los, objetivos bien estructurados, de los objetivos bien estructurados es que luego se va a desprender toda la fase de construcción del plan de trabajo o de las actividades a realizar. Y esas actividades son específicas, es decir, esas actividades le dan salida a cada uno de los objetivos que nosotros nos planteamos. Entonces, eh, preguntan, ¿cómo un proyecto factible? Vamos a decirlo así, pero no queremos que tenga eh, una envergadura tan profunda como eh, conocemos metodológicamente un proyecto, sino queremos que sea un plan de trabajo factible que tenga una estructura lógica, es decir, un diagnóstico de salud, que obviamente es necesario para poder construir una propuesta, objetivos, por favor, no más de cuatro objetivos específicos, porque entonces, mientras más objetivos específicos, hay muchas más tareas, y mientras más tareas, entonces, la propuesta es más engorrosa. Yo creo que con cuatro objetivos específicos que ustedes se planteen, seguramente van a tener un conjunto de actividades bastante eh, extensas a realizar. Luego tenemos la fase de implementación y monitoreo. Esta fase como tal, y esto lo, lo aclaro, no es que va a ser aplicable en este momento del diplomado. Algunas actividades del plan pueden ser aplicables en el diplomado perfectamente. Es decir, si yo tengo que voy a hacer eh, un encuentro con el equipo de salud de tal y tal espacio, bueno, quizá eso es viable hacerlo en este momento. Pero si ustedes tienen a larga data otras actividades que tienen un nivel de detalle además de, de recursos, entonces ustedes lo colocan, más no lo registran como una actividad implementada o ejecutada. Pero sí debe haber una propuesta de cómo ustedes van a monitorear ese trabajo. Es decir, si yo estoy haciendo una propuesta de que yo voy a dar una, eh, un conjunto de, de charlas o talleres a, mi, a los equipos de trabajo que hacen vida en tal espacio y yo no lo voy a ejecutar en este momento, yo debo tener un instrumento que me permita a mí a futuro monitorear el cumplimiento de esa actividad, ¿ok? Eh, si puedes bajo la hojita, Satur, disculpa. Entonces, aquí tenemos los requisitos necesarios para la presentación de ese plan. Una portada básica con el membrete que ya está en la plantilla, el nombre del plan, el estado, el ASIC, los datos de los integrantes. ¿okay? Luego tenemos una pequeña presentación donde se describe la propuesta y la contextualización del lugar donde están ustedes. Porque si yo, por ejemplo, voy a revisar la propuesta de Apure, eh, y yo nunca he ido a Apure o no sé en qué parte específicamente está esa SIG de Apure. al yo leer esta contextualización, ah, bueno, puedo entender lo que va a venir más adelante. Eh, luego tenemos una información general, máximo dos cuartillas, donde va a estar el análisis de la situación de salud, la situación del servicio de salud, la información del personal, la situación de las prácticas en la comunidad, el análisis y la información y priorización de los lugares para la intervención. Es decir, el análisis de situación de salud va resumido en dos hojas, como máximo, que permitan eh, dar un mapeo general a quien lo lee de lo que ustedes van a plantear. Posteriormente tenemos los objetivos y la meta Entendiendo que la meta es a largo plazo y el objetivo es lo que vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, aquí concreto, crear una consulta diferenciada en atención, ta, ta, ta. A veces menos es más. Es decir, no hace falta que coloquemos un objetivo general tan extenso que me diga mucho y que al final me deja como confundida sin saber qué es lo que se va a hacer. Entonces, si se va a crear una consulta, el objetivo va directo a lo que se va a hacer. Crear o implementar. Si se va a hacer eh, un ajuste o una propuesta para mejorar o para fortalecer, entonces ahí podemos ser un poco más específicos, fortalecer, eh, eh, no sé, eh, la situación ta, ta, ta específica del centro tal para la consulta diferenciada, ¿no? Luego vienen nuestros objetivos específicos promover, implementar, establecer, fomentar. Yo sugiero que se apoyen en la taxonomía de Bloom a la hora de construir los objetivos específicos, que no incorporen dos verbos en un solo objetivo, porque entonces mientras más verbos incorporen el objetivo, entonces tengo como una mezcolanza de tareas a realizar. ¿Okay? Si por ejemplo yo digo que voy a implementar los protocolos clínicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para la atención de las y los adolescentes, ok, ¿cuáles son las tareas para yo poder implementar eso en mi consulta? Entonces, seguramente de ahí se van a desprender un grupo importante de actividades. Pero si yo pongo implementar y fortalecer, entonces me genera la duda: existen y hay que fortalecerlas o hay que implementarlas nada más. Entonces, ahí hay que tener eh, cuidado a la hora de, de, de redactar, ¿no? Esta, estos objetivos. Nosotros igual los vamos a estar apoyando en eso, es decir, no no se preocupen, pero ocúpense. Es decir, hagan la actividad, hagan el ejercicio como equipo, revísenlo antes de enviarlo y luego nosotras como, como equipo metodológico haremos lo, lo, los ajustes o las recomendaciones necesarias. ¿no? Luego viene, esto, hasta aquí es donde van a entregar el 25 de abril. Para la segunda entrega, entonces, sí tendríamos las actividades específicas a desarrollar. ¿Por qué no queremos que avancen tanto? Porque queremos revisar objetivos generales y específicos con el análisis de, de salud para que podamos valorar la pertinencia y para que podamos valorar que metodológicamente, posteriormente, sea viable la construcción de actividades. ¿okay? Entonces, una vez que nosotras hagamos eh, las recomendaciones necesarias, ustedes van a construir eh, estas actividades específicas, ¿no? Voy con el primer ejemplo. Tenemos un objetivo específico que dice promover la formación del personal de salud multidisciplinario e intersectorial en salud adolescente, ta, ta, ta. ¿Cuáles serían las actividades entonces para promover esa formación? Aquí me voy, si puedes, bájalo un poquito más. Ajá. Entonces, bueno, tengo que organizar un ciclo de formación y actualización para el personal de salud. Esa es mi actividad grande. Ahora luego vienen las tareas. Bueno, fijar fechas, elaborar agendas, cronogramas, elaborar el diseño instruccional, porque cómo yo voy a formar a la gente si no tengo por lo menos una presentación, un material para que la gente pueda consultar y tal. Entonces, ¿cuáles serían las subtareas de esas tareas? Bueno, conformar un equipo para el diseño. ¿Quién va a hacer el diseño? de todo lo que yo voy a presentar en mi ciclo formativo. Por ejemplo, ah, bueno, mira, lo va a hacer Omaira. Bueno, Omaira se va a sentar, va a revisar eh, el material que está en el campus, va a revisar otras referencias bibliográficas y va a montar unas presentaciones o un material de apoyo para poder realizar este ciclo formativo, por ejemplo. Si puedes, vas un poquito más a tu Ajá. Otra, otra subtarea, bueno, aquí, aquí lo que les comentaba, revisar la bibliografía y jerarquizar la información. Luego tenemos como otra tarea, elaboración y reproducción de los materiales, elaboración de la lista de los participantes que asistirán al taller, desarrollo del taller como tal, para luego fijar una metodología de capacitación y realizar los talleres. ¿no? Digamos que allí yo cierro esa actividad. Es decir, esa, por eso les digo que mientras más objetivos coloquen, entonces, obviamente, el bulto de actividades es mayor, porque las actividades tienen tareas y subtareas para yo poder lograr. Para eso hemos sugerido construir este cuadro con la matriz de actividades. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que es el objetivo específico, las actividades para ese objetivo, los recursos, la población objeto y las tareas a desarrollar. Esperamos que este ejemplo eh, sirva de guía, no es una camisa de fuerzas, nosotros respetamos mucho eh, la espontaneidad de los equipos, la manera que ustedes visualizan el trabajo, pero siempre que tenga coherencia, pertinencia, viabilidad, relevancia, porque, por ejemplo, elaborar una cartelera con FOAMI informativa, ok, ¿eso realmente es relevante o puede ser parte de una subtarea? Bueno, voy a hacer una cartelera informativa. ¿Cómo la van a hacer? Ah, bueno, ese es el detalle de trabajo muy, muy puntual. Pero importante que se refleje en la matriz de actividades, eh, a grosso modo, de mis objetivos, cuáles son las actividades y tareas que se desprenden ¿no? al respecto. Y bueno, eh, si puedes avanzar un poquito más, satu una vez que tengamos construida la matriz, que digamos que es el trabajo más de carpintería un poco más denso, entonces sí establecemos una pequeña programación de cuándo podemos realizar estas actividades. Entonces, hay cosas, vuelvo y repito, que se van a hacer durante el desarrollo o que ya seguramente realizado o que van a realizar prontamente y las pueden. Eh, colocar en cronograma con tranquilidad. Hay otras cosas que pueden proyectarse, ¿no? Que pueden proyectarse. Lo importante es que este plan de trabajo realmente pueda cumplirse, bien sea a corto, mediano o largo plazo. Les sugiero que las metas no sean tan altas porque entonces los planes a largo plazo a veces se enfrían. Vayamos un poco a lo concreto, a lo que ustedes han observado y a lo que es eh, viable para, para desarrollar en este momento. Si puedes, avanza un poquito más. Ahí está si puedes, vas un poquito salida. más a tu. Esta es la última página ya. Debe estar por, por visualizarse, Carmen. Lo que pasa es que está un poco lenta la conexión. ¿Apareció ya? Estoy en la página monitoreo, monitoreo de implementación, ejemplo. ¿Se puede ver la página? Mari, ¿solo Carmen Victoria? Hay una página, sí, que dice monitoreo de implementación, pero no sé si es esa. Esta, esa es la última página del trabajo. Ok, entonces sí, se sí, está viendo. Ok. ¿Qué es que se salió Carmen Victoria? Ya entró otra vez. Ya ingresó otra vez. Sí. Ajá, pido disculpas, pero se me fue el internet. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Ok, entonces luego sí vendría la construcción del cuadro para eh, hacer el monitoreo de la implementación. Para nosotros esto es importante porque esto enlista las actividades o tareas que ustedes consideran que bueno son, son necesarias para cumplir con lo planteado y podamos darle seguimiento a posteriori. Ok, obviamente existen unas consideraciones finales que nos gustaría recibir de ustedes porque sería toda la sistematización de su experiencia de aprendizaje adquirida durante el diplomado, sus expectativas en cuanto a la propuesta incluso o eh, todas sus aportaciones de, de en cuanto a lo que han vivido durante la formación y en cuanto incluso a lo que han vivido o lo que han visto en cada uno de los espacios donde ustedes han realizado las prácticas. Digamos que esto de las consideraciones finales eh, va incorporado indistintamente, se ejecute todo el plan de actividades o no, para nosotros es fundamental que estas consideraciones finales estén, igual un máximo dos cuartillas, si puedes avanza un poquito más. A tu... Y, eh... ah, no, creo que llegamos hasta aquí, también eh, sí, ahí termina. Valido. ¿Es válido incorporar algunas fotos? Es válido, pero recuérdense que siempre hablamos del resguardo y la seguridad de las y los adolescentes. Siempre la invitación es que si se va a incorporar alguna foto, bueno, sea lo más respetuoso posible, sea además lo más relevante y lo más importante. Si ustedes hicieron, por ejemplo, un, un, una pequeña actividad formativa al equipo de salud, ustedes pueden incorporar esa foto. Importante también, muchachos, que tengan los listados de quienes participen en esas actividades que ustedes realicen, porque también es una manera de proyectar hasta dónde avanzamos con esta formación en el diplomado de manera directa e indirecta. ¿no? Eh, también es fundamental que miren la propuesta como una actividad que además obedece al encargo social que ustedes tienen. Es decir, ustedes tienen una formación excelente que se les garantizó durante el diplomado, una formación de nivel, con los tutores eh, presenciales que tienen un alto grado de experiencia, todo el equipo eh, encargado de la elaboración del diseño instruccional es un equipo altamente calificado y para nosotros es fundamental que eso pueda eh, luego, digamos, reflejarse en todo lo que tiene que ver con la consulta diferenciada en atención a los adolescentes, las adolescentes. Entonces es fundamental que este plan de trabajo eh, se entienda como, bueno, tiene do, dos salidas. La salida académica, porque es, es un requisito para poder aprobar el diplomado, pero la salida también eh, laboral del compromiso, además, adquirido durante esta formación. Entonces, bueno, yo no sé si Mayra o Esperanza quieren agregar algo más. Igual el equipo de la coordinación, eh, después de la intervención de del equipo, de la coordinación o de las compañeras de la parte metodológica, entonces sí queda abierto el micrófono para cualquier inquietud o cualquier duda yo me voy a silenciar y bueno agradecida nuevamente por, por estar aquí el día de hoy Muchísimas gracias Carmen Victoria excelente explicación, excelente orientación por favor, eh, Omaida tiene el derecho de palabra ahora hay unas cuantas preguntas que luego les leeré en el chat y cuando se vaya a iniciar eh, la ronda, justamente para aclarar las dudas, usen el icono de levantar la mano y progresivamente les daremos las palabras. Adelante, Mayra, gracias. Eh, gracias, satur Gracias, eh, Carmen Victoria. Eh, bueno, buenas tardes a todas y todas. Eh, con placer, eh, eh, todo el equipo de tutores de seguimiento y metodológico, eh, así como la coordinación general y tutores eh, presenciales, estamos de verdad. Muy se, se escucha entrecortado, complace. Mayra. Ha sí, sido por la actuación de la mayoría de los participantes que se encuentran activos. Eh, a medida que pasa el tiempo, se les ve eh, mayor entusiasmo y compromiso con la culminación de este diploma. Y esta actividad pues complementa y es un paso adelante que contribuirá a que ustedes puedan expresar de una manera activa lo aprendido durante... ¿Se escucha? ¿Aló? Ajá. Dígame, dígame, dime. dime. Sí, ahora se escucha. Antes se escuchaba el recortado. No me escuchan. Te escuchamos, Omaira, Ahora sí. Hace un momento sí era el recortado. Bueno, Mayra, ahora sí, hace un momento sí era Ok, bueno, eh, les decía que estábamos muy complacidos con el desarrollo del te, te diplomado. Perdimos, te perdimos la voz nuevamente, Omaira. Se escucha muy lejana tu voz. Omaira, mientras resuelves el problema del audio, vamos a darle la palabra a Esperanza. Esperanza, adelante, bienvenida. Mi... Abre tu micrófono, Esperanza. Ok, tanto cerrar y cerrar el micrófono que, bueno, hola, ¿cómo están? Es para mí un placer eh, estar con ustedes hoy. Eh, quiero decirle a los chicos que no se en ante nada, que todo lo que ustedes van a hacer se va a tomar en cuenta, que en nosotras tendrán es un apoyo, en ningún momento va a haber... Eh, nada que los haga desertar todo lo contrario nuestra intención es que sean que sigan animados y trabajando por eh, los niños niñas y adolescentes para mí también es un placer ver que la mayoría de los tutores tanto presenciales como eh, los tutores de seguimiento están en el chat eso indica que vamos a trabajar bastante bien, bastante acompasado. La mayoría ya nos conocemos, pero bueno, este, en nosotros tendrán una mano amiga para seguir trabajando. Y adelante. Profesionales como ustedes es lo que necesita Venezuela para seguir adelante. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Esperanza. Omaida, si quieres continuar tu eh, intervención. Bueno, voy a ver si mejora la. Avísame si mejora el audio. En este momento te estamos escuchando bien. Ok. Eh, eh, bueno, voy a evitar el, el, el, la introducción y voy a ir. En directo a, a, a los puntos que quiero resaltar. En el tema de los participantes, de máximo tres participantes, eh, allí es importante para nosotros, eh, los tutores métodos, que estén claramente establecidas las responsabilidades de cada quien, correcto. Para ello, probablemente tengamos encuentros presenciales, encuentros virtuales. Eh, que nos sirvan a nosotros un poco para identificar el trabajo de cada uno y el monitoreo de las actividades de cada uno de los participantes, eh, conscientes incluso eh, eh, de, de las responsabilidades que cada uno de ustedes tenga, lo cual será evidentemente eh, coordinado eh, de manera armónica con los equipos. Hay algunos estados que tienen, que les quedan solo cuatro participantes. En ese caso podrían distribuirse en dos grupos de a dos o en uno solo de, de esos cuatro, ¿no? Creo que sería una excepción que podríamos hacer. Con respecto al, a, al proyecto, quiero hacer de verdad mucho énfasis en lo que dijo la compañera Carmen Victoria, en relación a que el proyecto sea factible, viable, realizable, o sea, que no se corresponda solamente con lo que yo deseo, con lo que yo sueño, sino con algo que realmente se pueda realizar, que se cuenten con los recursos, con el personal, con el personal de salud para implementar el servicio, con, los, con el equipamiento o que sea factible el lograr el financiamiento para ese equipamiento que se haga necesario. Si no, es muy probable que, que sea un proyecto que quede allí, que no estaría mal que quedara, pero todo proyecto debe contar con un estudio de factibilidad y de recursos. Entonces, para que nosotros podamos realmente calificar ese proyecto, es importante que sea factible. ¿okay? En cuanto a lo que tiene que ver con los objetivos, de verdad, mi recomendación por experiencia es que sea un máximo de tres objetivos específicos. Un objetivo general y tres objetivos específicos. Es mi recomendación particular. El otro punto que yo este, de verdad le doy una gran importancia eh, y todo el equipo metodológico se lo damos y pudimos determinar en otros, con otros grupos fallas en ese sentido, tiene que ver con la redacción y ortografía. Por favor, cuiden muchísimo la ortografía y la redacción. Sigan las líneas de las normas APA para citas y referencias. No porque sea un proyecto no, tiene, no debe llevar sus citas, sus referencias y la bibliografía que se utilizó para realizar eh, ese proyecto. Entonces, eh, con esto quedo, me despido, no sin antes de verdad, agradecer eh, a la coordinación general eh, y a todas las instituciones involucradas en el desarrollo de este diplomado, eh, el, haber tomado, el haberme tomado en cuenta para tan importante labor y responsabilidad en pro de la salud pública nacional. Y de nuestros adolescentes, obviamente. Eh, muchísimas gracias, Satur, Carmen, Esperanza y a todo el equipo de coordinación: Joel, Marisol, la doctora Leonor, Eugenia, etcétera, etcétera. Prefiero no seguir nombrando para no herir susceptibilidades. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, Omaira. Esperanza, nuevamente eh, puedes intervenir. Adelante. Abre tu micrófono. Ok, hay una... Gracias a tú, muy amable. Eh, una de las preguntas que realizan es si va a haber algún incentivo para los que se están haciendo la, la, las capacitaciones. Lamentablemente nosotros manejamos el tema metodológico. Nosotros no trabajamos la parte eh, de recursos financieros. Eh, esos hay que ubicarlos por otro canal o sería otra fuente, eh, o, otra persona quien pudiera resolver o contestar esa pregunta. Eh, solo digo porque estoy leyendo aquí entre las preguntas y, y lamentablemente nosotros quisiéramos entregar muchas cosas, pero lamentablemente no podemos. Nuestro, no es, nosotros nos limitamos a la parte metodológica. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Eh, bueno, yo voy a comenzar a leer las preguntas que desde el principio han estado haciendo los participantes y de acuerdo a los contenidos les pediría a ustedes que eh, vayan respondiéndolas La primera pregunta que aparece en el chat luego de que muchos nos dijeron que tenían el audio intermitente es la siguiente. Dice así, el trabajo de implementación, voy a leer varias, eh, juntas para poder avanzar la primera pregunta dice el trabajo de implementación será en base al así completo la siguiente pregunta si el trabajo es en grupo de máximo tres pero en el estado somos siete personas aceptarían un grupo de cuatro siguiente pregunta o comentario mientras más concreto y específico es mejor anoten sus preguntas siguiente pregunta es ¿El trabajo es en grupo o es individual? Yo imagino que cada diplomante va a realizar un trabajo final. Abro eh, la, eh, la intervención por parte de las coordinadoras metodológicas para responder las, ese grupo de preguntas. ¿Quién quiere intervenir? Eh, eh, Saturn. Eh, algunas de las preguntas ya habían sido respondidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el que habla de que si son siete en el Estado, si pueden haber un grupo de cuatro y otro de tres, eh, ya lo indiqué, por tanto, si sí es posible. Si son siete, puede haber un grupo con cuatro participantes y el otro grupo con tres participantes. Si el trabajo es grupal o individual, o si va a haber un trabajo final individual, no. Si decidieran hacer trabajo grupal, ese es el trabajo final. De ese grupo formado por tres eh, participantes, o dos, o eh, hay casos, por ejemplo, el de la. Yo tengo en mi grupo al Estado Bolívar. Hay una participante en, en, el, en la Gran Sabana. Esa participante, obviamente, va a trabajar sola porque está en la Gran Sabana. Entonces, no tiene forma de trabajar en un grupo. Sin embargo, nosotros consideramos que la construcción colectiva en este tipo de proyectos es eh, favorable. Eh, el, si el trabajo se va a implementar en el ASIC completo, eh, bueno, si es una consulta eh, diferenciada, pues pueden hacer establecer esa consulta diferenciada en el espacio físico que consideren eh, con más eh, factibilidad de, de que se dé ese proyecto, de que se haga realizable ese proyecto. No en todos los consultorios eh, que pertenecen a esa área de salud integral comunitaria. Creo que están respondidas las que leíste, eh, Satu. Sí, efectivamente, Omaira. La siguiente pregunta es la que eh, Esperanza hizo alusión. Dice, para realizar las capacitaciones al personal, ¿se contará con alguna logística, material de apoyo? En los centros de salud no contamos con recursos para el material de apoyo, la historia clínica, que podamos motivar al personal. Un cotillón de consulta diferenciada a adolescentes. Tal como les dijo Esperanza, eh, en, en nuestras manos, lamentablemente no está la posibilidad de hacer este tipo de dotación. No obstante, sí está la posibilidad de, ser, de hacer la vocería o hacer la transmisión de, esta, de, esta, eh, de, esta, de este mensaje. Eh, están varias personas que también lo están captando y Barte, les doy una idea de todas maneras por una experiencia que hemos llevado adelante en eh, Soledad, de Estado Anzoátegui. Donde el grupo de personas también tenían, pues igual, dificultad para eh, obtener o tener los recursos de material, no obstante, hicieron abogacía y sensibilidad o sensibilizaron a eh, comerciantes y empresarios locales quienes amablemente han apoyado la dotación de material. Yo les animaría a que ustedes identifiquen, porque incluso dentro del análisis situacional y me tomo unos minutos para responder esta pregunta. Dentro del, dentro del análisis situacional está justamente la identificación no solamente de instituciones educativas o de salud, sino también de aliados que puedan apoyar la reproducción de material o la dotación de material, porque a todas las personas que viven en una SIC les interesa que su centro de salud también esté funcionando. Yo les animo a construir esas alianzas. Sigo leyendo las preguntas. Eh, a ver, a ver, a ver. Buenas tardes, saludos. Aquí dice en mi centro de salud ya está establecida la consulta diferenciada con atención al adolescente. Mi objetivo sería fortalecer esta consulta y capacitar al personal de emergencia para referir u orientar a los adolescentes que lleguen allí a la consulta diferenciada para que no se pierda la captación. Uh, aquí dice otra pregunta. ¿Hay algún modelo para realizar un análisis situacional de la comunidad, así como del centro asistencial? Y la siguiente pregunta y última dice en la portada. En la portada del trabajo se debe establecer los nombres de los integrantes del equipo de salud que serán responsables de la consulta. ¿Se refiere a los profesionales a comprometerse en la práctica de la consulta o solo a los diplomantes que realizan el trabajo? Para realizar el análisis situacional de salud, se debe incluir a la CIC completo porque existen dificultades para obtener la información estadística, específicamente de morbi-mortalidad de la consulta diferenciada o del CDI ambulatorios, ya que se requiere de la autorización del coordinador regional de cada región. Eh, cedo la palabra a quien de ustedes quiera responder. Adelante, Carmen. Ajá. Eh, con respecto, voy a empezar por la última, que quizás un poco más puntual en cuanto a la estructura del trabajo. En la portada van los nombres de los participantes, es decir, del equipo de diplomantes que está presentando la propuesta. ¿okay? Digamos que es como un trabajo normalito final. Eh, en cuanto a la información estadística, yo les sugiero lo siguiente. Como esto es una propuesta que la intención es que sea viable, pueden referirse a datos específicos que ustedes tengan a la mano. Es decir, si ustedes van a hacer la propuesta de un espacio muy puntual, obviamente que está dentro de una SIC, ustedes deben seguramente tener esa información. Porque si ustedes están determinando en su análisis que allí hay, hay algo que hay que atender es porque ustedes manejan eh, datos. Eso también quisiera aclararlo aprovechando esta pregunta. Cuando ustedes hagan el diagnóstico, eh, hay que sustentar esos datos. Es decir, cuando yo digo, porque adolesc las adolescentes eh, tienen una prevalencia al embarazo precoz, ajá, según quién, bajo qué criterio ustedes eh, establecen eso en su, en su diagnóstico. Es decir, según la estadística revisada, de tal y tal fecha en el centro de salud tal se evidencia esto esto y esto. es decir no podemos dar por hecho eh, o aseverar cosas si no tenemos a la mano alguna fuente donde estemos sacando esa información y yo creo que la fuente eh, directa es la, es la mejor pues que es la información que ustedes tienen de la experiencia o de los espacios donde hacen vida ok en cuanto al análisis situacional de salud eh, en el diplomado hay bastante material en el campus que les puede dar la orientación de cómo realizarlo, ¿ok? Yo creo que es importante que revisen la bibliografía que, que está en la plataforma, que retomen algunos temas con los que ya se ha trabajado anteriormente y que seguramente este, van a encontrar bastante referencia bibliográfica para poder construir o hacer esta propuesta de... No la propuesta, hacer, recoger toda la información referente al análisis situacional. No sé si están respondidas todas las preguntas, Saturo, o quedó alguna por ahí. Hay una que acaba de, de salir que dice, ¿podría hacer una propuesta dentro de un centro educativo? Eh, mira, yo creo que es viable siempre y cuando el equipo con el que estás trabajando, eh, digamos, esté de acuerdo y sobre todo, eh, vuelvo e insisto en el tema de la pertinencia y la factibilidad. Recuérdate que al entrar a un centro educativo, también bueno, se amerita quizá una serie de, de permisos, una serie de consideraciones eh, importantes a tomar en cuenta. Una consulta diferenciada, la implementación de una consulta diferenciada en un centro educativo es realmente factible y viable en ese centro educativo que ustedes están visibilizando, por por ejemplo, o sea, creo que todas estas cosas hay que, hay que reflexionarlas, ¿ok? Antes de hacer el, el planteamiento oportuno a ah, que dentro del plan de actividades ustedes consideren necesario visitar a los centros educativos para hacer esto o aquello, perfectamente válido. Pero implementar una consulta diferenciada, si no existe, por ejemplo, entonces habría que realmente valorar si eso es factible, viable, si la estructura incluso del Sistema Público Nacional de Salud lo tiene así considerado, o sea, hay que valorar todas las aristas. Gracias, Carmen. Eh, Omaida, adelante. Eh, bueno, solo para complementar, no, hay una, una compañera, una diplomante que indica que en su centro de salud ya haya establecido una consulta diferenciada y que ella va a trabajar en el fortalecimiento eh, de esa consulta para capacitar al personal de emergencia a fin de referir u orientar a los adolescentes que lleguen allí a esa consulta diferenciada para que no se pierda esa captación. Eh, esa, ese proyecto de fortalecimiento me parece que es muy importante y por eso lo mencioné porque incluso creo que le abre... Eh, digamos, aristas a otros diplomantes que aún no, no tengan claridad sobre lo que van a trabajar. Eh, hay otra compañera, Ani Regalado, que plantea, en mi caso, ¿cómo sería si estoy sola en mi estado? En todos los casos es igual, es elaborar un proyecto de la apertura de una consulta diferenciada o el fortalecimiento de la misma. Eh, en los casos en donde hay diplomantes que están solas en su estado, que son varios, pues eh, creo que se de varios en particular como Mérida, eh, Bolívar, eh, con la participante que ya mencioné, pues de verdad que contarán con el total apoyo tanto del equipo de tutores de seguimiento como del de equipo de tutores presenciales, eh, probablemente algunas de las que están pidiendo la palabra, eh, puedan complementar eh, esa, esa solicitud. En el caso también de la portada, cuando plantean, eh, este, cuando hacen la pregunta de quiénes van en la portada, si son los responsables de la consulta, o ya Carmen lo aclaró, sin embargo, eh, la palabra responsable tiene un significado, y es que en la matriz de las actividades a desarrollar también se establecen responsables de actividades o tareas que conforman cada objetivo específico allí sí estarían los responsables que, o integrantes o protagonistas de la consulta diferenciada y, y eso cambia y fuera, Esto todo, cedo la palabra Gracias, Omaira. Adelante, Marisol. Después pido yo la palabra también. Ok, quería aportar en tres puntos. Uno, que están hablando de las consultas por así. Es importante que recuerden que la propuesta siempre ha sido fortalecer o activar una consulta por cada área de salud integral comunitaria. Eh, donde ustedes están recibiendo las capacitaciones, sería ideal que se trabajara en ese mismo centro. Si no hay consultas, ustedes busquen, como dijo alguna de las compañeras, el centro que más se adecue dentro de la CID para, para la activación de la atención. Lo otro es eh, lo, de, lo de educación. Educación, que hay una propuesta de, de, de aperturas de, de consultas diferenciadas en centros educativos, porque ahí están los centros de atención y orientación estudiantil que hacen atención en salud a los estudiantes. Hay una propuesta que se viene acompañando desde, desde el ministerio y a, con la cooperación del UNFA hace ya desde el 2018-19, donde hay algunas experiencias bien concretas en eso y cualquier asesoría al respecto estamos a la orden. También está, está la propuesta de hacerlo dentro de las instituciones educativas. Y lo que referente al trabajo, recordarles que la propuesta desde el comienzo fue la activación de, un, de la atención diferenciada en los centros de salud o el fortalecimiento de una consulta diferenciada que ustedes conozcan. Y para eso, desde el comienzo del diplomado, se les ha ido orientando con algunos contenidos eh, teóricos para que ustedes los, los fueran revisando y se fueran orientando en cómo es el debido, eh, la debida activación o el debido fortalecimiento, eh, que sin meternos mucho a profundidad, por ejemplo, con, la, con los estándares de calidad que se les dio en, en una clase y lo tienen dentro de los contenidos del diplomado. Bueno, quería aportar en esos tres puntos. Cambio. Muchas gracias, Marisol. Eh, a ver, quería uno, Ani, discúlpame que me brinqué tu pregunta pero me voy a detener en ella, dices que está sola en tu estado y te voy a poner el ejemplo de la doctora Keila Caraballo en Nueva Esparta. La doctora Keila Caraballo, el estado de Nueva Esparta lamentablemente al inicio del diplomado estaba entre comillas desierto, puesto que las personas que inicialmente se había, habían sido postuladas por razones diversas no pudieron continuar. No obstante eso, no amilanó a la doctora Keila, que creo que está por allí conectada. Eh, y he, ha construido un grupo de trabajo para hacer justamente una consulta diferenciada. Yo te invito a que eh, en tu centro ambulatorio probablemente hagas una, un análisis situacional interno primero para que conozcas qué alianzas puedes tener a lo, a, a, en ese lugar eh, y qué otras alianzas puedas tener alrededor de la comunidad o en la comunidad de, que está en el área de influencia del centro donde estás trabajando en tu estado eh, de todas maneras igual por privado te puedes comunicar tanto con tus eh, tutores presenciales como con nosotros para eh, trabajar esa, esa parte y orientarte o darte otras ideas para que no te sientas tan solita en tu estado, eso por una parte lo otro ya Marisol se adelantó hay un proyecto que está llevando a cabo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación con la Cooperación Técnica Internacional del Fondo de Población, en el que está pues, Eugenia Seckler, Marisol Alvarado y eh, Andrea Pereira, y que tal vez vinculándolos también puedan abrir, es factible, tal como lo, lo solicita el grupo metodológico, es factible que ustedes puedan trabajar esas consultas diferenciadas en, a lo interno. Un ejemplo lo tenemos en el Estado Mérida, el doctor Luis Molina con una diplomante de la primera cohorte. Están activando una consulta justamente en el lugar donde la enfermera que hizo la primera cohorte está trabajando. Eso eh, puede ser un ejemplo y también pudiéramos a nivel de chat, si el doctor Luis Molina y la, y la licenciada que está haciendo esta, esta activación de esa consulta nos, nos, nos quieren compartir su experiencia, sería ideal. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, si hay alguna otra pregunta por acá. Dice, los centros educativos, es el escenario ideal, sí. Cada grupo de tres participantes debe hacer su propuesta o proyecto de un centro diferente, es decir, en Aragua con nueve diplomantes serían tres propuestas de ambulatorios distintos. La siguiente pregunta dice, la consulta diferenciada a Fortalecer es un centro educativo, Secoprode, 23 de enero, donde llevo a realizar la consulta de higiene escolar, esto lo dice Pedro Anzola eh, Aní Regalado dice muchas gracias por aclarar, entonces las dos preguntas que están ahora en el aire son cada grupo de tres participantes debe hacer su propuesta o proyecto de un centro diferente, es decir, en Aragua con nueve diplomantes serían tres propuestas con tres ambulatorios distintos y Pedro Anzola de, de Secopraude dice 23 de enero donde llevo realizo la consulta de higiene escolar eh, Otorgó la palabra a quien quiera responder estas preguntas. Cambio. Saturno, no entendí mucho cuáles eran las preguntas. Eh, ¿Es me escuchan ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. La pregunta primero de, del equipo de Aragua. Importante valorar este, los espacios donde ustedes se desenvuelven habitualmente en el ámbito laboral. Creo que si hay tres propuestas, bueno, sería, sería genial, no habría problema, pero también habría que revisar, vuelvo, insisto, con el tema de la viabilidad, de la factibilidad de los espacios. Creo que la pregunta que hizo el compañero del centro educativo fue respondida con la aclaratoria que dio Marisol con respecto a la factibilidad o a lo tangible con respecto a los centros educativos y las consultas diferenciadas. Ok, sí, eh, Carmen, esa, esa pregunta del compañero está contestada ya por, por Marisol y gracias por la, pregunta de, por la respuesta de la pregunta de Aragua. Eh, no hay ninguna otra pregunta en el chat si los que están conectados quieren hacer alguna pregunta de forma verbal, por favor con la señal de costumbre, levantando su mano les otorgaremos la palabra parece que no hay ninguna pregunta todas las escribieron en el chat Jóvenes, hablen ahora o callen para siempre. Hay algunos estados, por ejemplo, Amazonas, que no se pudo conectar porque está lloviendo, hay truenos y etcétera. Me lo acabas de informar de mi grupo por el teléfono. Ah, bueno, y está pidiendo bueno, la palabra Andrés Sánchez, Saturnina. Sí, acabo de verlo. Andrés, tienes la palabra. Abre tu micrófono, por favor. Eh, buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, este, en mi caso acá. Ok. <ríe> buenas tardes, en mi caso acá en el Estado de Bolívar, Ciudad de Bolívar, este, mi compañera está en el ambulatorio del Perú y yo soy del ambulatorio Sabanita. Son equidistantes, pero están en la misma ciudad. ¿Sería una propuesta distinta a cada uno? o hacemos un trabajo en grupo, que no, no lo tengo bien claro todavía eso. ¿Me escucharon? Te escuchamos. Eh, Omaida creo que abrió su micrófono. Sí, eh, Andrés, este ustedes pueden, eh, haciendo el análisis el diagnóstico del cual les habló Carmen, evaluar cuál de los dos tiene mayor factibilidad de ser realizado eh, intervenido por ustedes. Eh, yo siempre voy a lo colectivo, me parece que el trabajo colectivo es muy importante y da muy buenos resultados siempre y cuando sea realmente un, una corresponsabilidad del de, equipo. Creo que ustedes en Ciudad Bolívar quedan tres eh, que podrían trabajar juntos en el caso de, de Ciudad Bolívar. Y en el caso de Puerto Ordaz, creo que hay tres más. Entonces, bueno, mi recomendación es que analicen ambos ambulatorios y vean cuál de los dos tiene mayor factibilidad de ser realizable eh, el proyecto. Cambio fuera, no sé si alguien más quiere aportar algo. Eh, okay, sí, bien, yo claro. voy, a agregarle, voy a agregarle algo más, Andrés. Eh, le comento, ah. ustedes pueden hacer un trabajo único Tomando en consideración elementos comunes. La consulta diferenciada en realidad no, no es grandemente distinta de un lado a otro. Obviamente lo que va a ser distinto es la forma como van a responder porque los problemas tal vez son los que van a ser distintos. Por ejemplo, a lo mejor en el ambulatorio, en la zona de influencia del ambulatorio donde usted trabaja, el problema es embarazo en adolescente pero en la zona de influencia del ambulatorio donde trabaja su, su colega, a lo mejor es eh, problemas de adicción al alcohol, por ejemplo. Esos elementos son diversos, pero luego lo que es la estructura de la consulta, donde vamos a tener un equipo de salud multidisciplinario, donde vamos a habilitar un espacio en el ambulatorio, donde vamos a tener eh, alianzas con diversas personas y diversas disciplinas, probablemente sean puntos que sean comunes en ambos lugares. Luego, como dice la profesora Omaira, revisar cuál es la factibilidad, en cuál de los dos ambulatorios puede que esta propuesta de implementación sea eh, más fácil o más rápido de activar que, eh, que la otra. Entonces, comenzar tal vez por donde se pueda hacer con más facilidad. No sé si logré explicarme, eh, doctor Andrés. Sí, doctora saturar entiendo más, Tiene, para hacerlo más fácil y más sencillo a, a los diplomantes, tendría que ser un sitio donde haya mayor factibilidad de hacer el, el análisis situ situacional. El, sí, no obstante, yo, no obstante, yo les animo a que en el plan consideren esos puntos comunes y aun cuando al principio pueda ser implementado o activado en un solo ambulatorio, que lo hagan con la... Eh, eh, apertura suficiente con la ampliada, con, con, con, eh, lo suficientemente amplio para que también en el, en el momento que se estime adecuado se pueda implementar en el otro ambulatorio. ¿De acuerdo? Sí, eso, Pero, eso es lo que yo tenía duda porque yo sé que en el ambulatorio del Perú está bien conformado lo que es la estructura, en cambio que en el Ambulatorio Sabanita, donde estoy yo trabajando, empezó fue conmigo y yo lo que tengo actualmente son unos talleres que gracias a Dios me han ayudado, pero anteriormente, el primer año, no tenía ni idea lo que era una consulta diferenciada, pasada simplemente era una consulta de planificación familiar. Ok, no, bueno, obviamente tiene muchos otros elementos, pero si gusta... Después por privado me puede escribir, igual puede escribir obviamente a sus tutores de seguimiento y de metodología, quienes por metodológicamente les van a orientar y yo le voy a orientar en lo que es la, la consulta diferenciada en sí, para que no se me desanime porque no está solito. Le digo lo mismo que le digo a Ani, eh, puede hacer mucho a lo interno de su, de, su, de su consulta. Ahora le doy la palabra a iPhone. Que no sé cuál es el nombre de iPhone, así que si se puede identificar antes de hacer sus su, eh, preguntas, se lo agradezco. Bueno, gracias, Andrés. Me, me, gracias. Este, voy a mi guardia. Saludos a todos. Gracias. Bueno, está. Adelante. Se termina, soy yo, Aura. ¿Cómo estás? Amba, Aura, mucho gusto. Adelante. Ajá. Eh... Con respecto a la parte de la situacional, es decir, no, eh, la doctora Linda Hernández y yo vamos a hacer la apertura de la consulta diferenciada de los y de las adolescentes en el Hospital Adolfo Pong, que es de los seguros sociales en el municipio Maracaibo. El la es 18 de octubre. Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta la población, lo que quiero diferenciar es diferenciar esa la población gestante, este, general y de adolescente de la parroquia o de la sí Gracias, Aura. Eh, le doy la palabra a las coordinadoras metodológicas a ver cuál es su sugerencia. Uh -huh. Eh, fíjense, yo sugiero en estos casos que las referencias que van a utilizar en todo el análisis situacional sea lo más específico posible. Es decir, entendiendo que quizás hay dificultades para obtener eh, todos los datos, si es en el hospital, por ejemplo, ustedes deben tener algún el, el, registro seguramente de por qué consideran importante hacer esto o hacer aquello. Válido, no, súper válido. Ajá, digamos. Sí. Es decir, sí, lo, es decir, a lo mejor yo no especifique bien, es decir, si yo consigo, porque acuérdense que la población de asís, ellos manejan unas cifras que a veces no son las mismas que se manejan por parroquia, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿me voy a basar en el hospital, la parroquia, este la, o las, y lo, el, las parroquias que llegan al hospital de ese sector, de ese asís de 18 de octubre? porque es un así bastante complejo, una población bastante álgida. Además, de, eh, viene de, de municipio Guajira, también referencia de, a, ese, a ese centro asistencial. No sé si me, si me, ¿Me parece. Sí, sí, me parece que es bastante viable como lo estás planteando, entendiendo eh, que esto es una propuesta de ejecución que sea factible. Entonces, Exacto. es importante como aterrizar todos estos datos de lo que ustedes van o, o proyectan que van a poder atender a través de la implementación de esta consulta. Okay. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Aura. Eh, tenemos una pregunta del doctor José Telle de Aragua. Dice así, en Aragua estamos en una SIC. Ahora bien, siempre se nos dijo que era una sola propuesta para el grupo. Realmente la factibilidad eh, ay perdí realmente la factibilidad sería solo en la clínica popular especializada Centro Clínico Universitario La Morita es donde hay más factibilidad sería un solo proyecto los nueve participantes luego dice alguien de Aragua Perla dice eso tenía entendido José y eh, creo que no tenemos ninguna otra pregunta les cedo la palabra a las coordinadoras metodológicas Igual después yo les puedo hacer una intervención eh, Bueno, eh, es difícil responderle a, al compañero eh, Realmente, el realizar el trabajo final Nueve participantes es mucho eh, La experiencia nos dice Y me disculpan la sinceridad la experiencia nos dice que, que realmente es difícil que, que nueve personas trabajen bajo ese mismo, bajo un solo, un solo esquema, ¿correcto? Es difícil distribuirse las tareas, la, las actividades, ¿no? Sin embargo, se me ocurre que ese caso lo podríamos tratar de manera privada y llegar a un consenso, porque incluso Satur, eh, escuchándote, en relación con el, lo que son el diagnóstico de salud, eh, si es un solo proyecto realmente que se haga en, en ese centro, que es el único que plantea el compañero, que es factible, en el cual es factible, eh, realizar no explica si es la apertura de una consulta diferenciada o el mejoramiento. Creo que eso da y establece una gran diferencia, ¿no? si es la apertura o es el, el fortalecimiento. Y lo otro es que sería de acuerdo al a diagnóstico de salud que arroje el centro o el territorio, mejor dicho, eh, y lo que podrían distribuirse, me parece, son esas situaciones y que eh, se, el proyecto se, parta, se, se parte en tres grupos, en donde cada grupo sería responsable de una parte de esa situación de salud que hay que intervenir o mejorar o abrir eh, una consulta específica de acuerdo a lo que se esté planteando. Es una de las aristas, pero creo que deberíamos de trabajarlo a profundidad eh, de manera tal de que esto no se convierta en un solo trabajo nacional, ¿no? Eh, es mi, mi apreciación. Eh, considerando que nueve no participantes en un solo trabajo es eh, eh, eh, mucha cantidad de integrantes. Gracias, Cami. Gracias, Omaira. Adelante, Marisol. Ok, yo quería aportarle a los compañeros de Aragua, de eh, paso es uno de mis estados que, de, que llevo como tutora de seguimiento, ellos allá tienen la propuesta de, la, de esta apertura nueva de la Clínica Popular La Morita, tienen la de Turmero y tienen el hospital el hospital necesita ser fortalecido. Pues la consulta de atención diferenciada del hospital tiene mucha debilidad y yo los invitaría a asumir esa propuesta, ¿no? Aportándole eso al sistema. Y además, Aragua tiene un acompañamiento de las autoridades muy importante que a la hora de que eso se le plantee la necesidad de los datos para el, para el levantamiento del, del trabajo, creo que las autoridades estarían ganadas a, a facilitarlo, ¿no? Creo que tienen allí un, un buen ambiente. Es un, es un grupo excelente. Y ha trabajado muy bien en, su, en todo el desarrollo del diplomado. Y creo que podrían aportar ese fortalecimiento a la consulta del hospital si se lo proponen, ya que tienen el, el equipo de, de autoridades a, a su favor, en, en apoyo a cambio. Eh, muchas gracias, Marisol. Quería agregarle al grupo de Aragua eh, una sugerencia similar a la que le hice al doctor Andrés del Estado Bolívar no necesariamente tienen que hacer una sola propuesta eh, les eh, animo a que mm, construyan las propuestas en los centros de salud como ustedes lo tenían allí planteado creo que son dos grupos o tres grupos pueden ser las tres propuestas la puesta en marcha de las propuestas y es, creo, de todas maneras que Omaira, Esperanza y, y eh, Carmen me corrijan. Eh, la, la propuesta más factible de activar en el eh, momento o para empezar es, la, es con la que van ustedes a iniciar. Es decir, si ustedes sienten que la de la morita es la que por la que primero van a comenzar, pues comienzan por ahí van adquiriendo experiencia para luego abrir la segunda o la tercera. Porque mis estimados colegas todos y todas que están conectados y quienes no estén conectados que escucharán diferida esta reunión. Eh, tenemos 21% de nuestra población es adolescente. Así que yo creo que no nos va nos van a faltar consultas para poder atender a toda la población y responder a ellos, como nos gustaría atenderlo por lo menos. Entonces, eh, creo que pueden construir las tres propuestas y luego de las tres, la que sea más factible, obviamente, comenzar por esa. Tomo de Omaira, de Carmen Victoria y de Esperanza sus palabras iniciales. No se compliquen la vida. Implementar una consulta de salud a adolescentes no es tan complejo como ustedes pueden estar pensando. El, el estudio, obviamente, sí tiene que ser mm, constante porque la población o, el, o la adolescencia es una etapa eh, muy interesante que amerita un personal de salud que esté muy bien formado. Por eso siempre les digo que, eh, o les hablo de la integralidad y lo van a escuchar durante todo el diplomado y fuera del diplomado. Pero sí les eh, animo a que hagan sus tres propuestas, los discutan con sus coordinadores metodológicos y luego sí. Comiencen por la que es más factible, pero sin desechar las otras, porque probablemente más adelante la puedan implementar. Eh, no me encadeno más, no sé si hay alguna otra pregunta. En el chat no veo ninguna otra pregunta y no sé si hay otras personas que quieran hacer alguna pregunta. Si no, ya estamos pasados de horas, son las seis y media y daríamos por concluida esta, esta reunión. Ok, no hay más preguntas. Si quieren, Carmen Victoria y eh, Omaida, María Esperanza y Marisol, dar unas palabras de cierre, les otorgo eh, la, la palabra a ustedes ahora. Eh, a ver, comenzó Carmen Victoria y después Joel. Eh, bueno, muchas gracias de verdad por, por la participación, por mantenerse activos durante este tiempo. Que entiendo también el tema de conexión es complejo, pero creo que era importante este encuentro. Estamos prestas eh, desde el equipo metodológico, desde el equipo de coordinación, a continuarlos apoyando. Cualquier duda que tengan y bueno, esperamos recibir prontamente sus avances y desearles el mayor de los éxitos para el cierre del diplomado. Gracias, Carmen Victoria. Adelante Joel. Hola. Oyen. Te escuchamos fuerte y claro. Ah, saludos a todos. Eh, no pude entrar más temprano, pero aquí estamos. Eh, yo acabo de hacer unos ajustes en el módulo 5 para que puedan visualizar el momento 2 y realizar su postezo. Tuvimos, tuve algún problema con el momento 1, el cual se le generó una calificación de 5 puntos, pero por razones de configuración de la licencia que genera este tipo de recursos no se pudo automatizar es un problema porque es un software privativo que no se pudo adquirir para que fuera de forma automatizada entonces yo lo que tiene la calificación la tengo guardada allí oculta eh, pero este... Eh, eso es algo que tengo que conversar ahorita con la doctora María Mercedes lo que estoy aconsejando es que esta nota no se refleje en el diplomado solamente hay 22 estudiantes calificados de 130 que deben estarlo entonces considero bueno. que la quitemos más sin embargo no significa que el módulo no tenga que ser visto, el módulo es obligatorio verlo incluso sus videos incluso el ejercicio que tiene interno, para que se pueda acreditar y pueda aparecer el post-test. Eh, con todas estas condiciones ya el post-test está disponible, solamente viendo los contenidos del momento 1 y 2, realizando el ejercicio que tiene el momento 1 de cada video y revisando los contenidos del momento 2, todos los asuntos relacionados con ITS, el cual se corresponde metodológicamente allí con una caja de herramientas que tiene un récipe, tiene afiches, tiene videos. Y adicional, tienen unos cuatro videos sobre cómo realizar eficazmente la prueba de VIH. Sus resultados y cómo plasmar esto. Entonces, eso se acaba de hacer. Ya los estudiantes pueden terminar su módulo este, eh, completamente. Y quedó doctora Satur a disposición para el inicio del de módulo 6. Saludos. Muchísimas gracias, Joel. Eh, sí, ya los contenidos del módulo 6 están listos. Esperamos empezar a cargarlos esta misma semana. Eh, una, antes de darte la palabra, Omaira, una de las participantes, Rosy, me está indicando que ella no logró firmar el, la lista de asistencia que compartieron. Que si por favor, la pueden volver a, a rodar o a hacer el link. No sé dónde lo colocaron. Marisol, te pediría por favor que la compartas nuevamente. Eh, Omaira, adelante, cambio. Eh, bueno, solamente para reiterarles lo que ya mi compañera les dijo: que estamos a su total disposición para aclarar cualquier duda. Eh, se la responderemos en, de inmediato, en breve. Si la sabemos y si no la sabemos, la respuesta la consultaremos e igualmente atenderemos su solicitud. Adicionalmente, quiero agradecer a los tutores de seguimiento y a, y a las tutoras presenciales de todo el apoyo que le puedan brindar a los diplomantes eh, para facilitarles eh, la entrega de sus avances eh, que se las entreguen a, a ellos en principio y ellos no los hagan llegar, bien sea por la vía del WhatsApp o por la vía del correo electrónico para no, digamos, este, adultar tanto la memoria de los teléfonos, ¿no? Pudiera ser también a través de los correos, eh, que se los podríamos facilitar a, a las tutoras de seguimiento que no lo sepan, o a las tutoras presenciales que, que, bueno, que tendrán un protagonismo muy importante en el apoyo del contenido eh, sustantivo de, de estos proyectos. Eh, muchas gracias por la participación de todos y todos los que pudieron, de todas y todos los que pudieron conectarse, y los que no, pues, como ya dijo la profe Satur, tendrán disponible la grabación para verla en diferido. Buenas tardes a todos. Chao. Buenas tardes. Muchas gracias, Omaira. Eh, Marisol, despegaste tu micrófono si quieres conversar algo. Bueno, lo estaba haciendo aquí. Bueno, no, simplemente darle las gracias a, a, a los que se conectaron en nombre del de UNFPA y, por supuesto, de todo el colectivo que está apoyando esta, esta formación. Eh, sé que el esfuerzo es grande hasta ahora hemos llegado a un número importante ya casi al final, no se desanimen reforzar que este trabajo, eh, no, no se estresen tanto por este trabajo, es bien sencillito siempre que cumplan con la metodología y los objetivos que queremos con esto y cualquier cosa estamos a la orden seguimos por aquí pendientes Ciao. Muchísimas gracias Marisol Marisol eh, acaba de compartir el enlace para la asistencia yo lo acabo de reenviar, lo tienen en el chat de la reunión para que las personas puedan firmar su asistencia. Eh, bueno, sin nada más que agregar, agradeciendo a todas y todos su valiosa participación, el compromiso que han mostrado en, en este diplomado, eh, el ánimo que han mostrado para formarse en atención integral, integrada y multidisciplinaria a nuestras adolescentes, y obviamente a todo el equipo de coordinación metodológica, a soporte técnico que Joel, ¿cómo nos soportas, Joel? Realmente, el nombre mejor colocado imposible. No, bate. es soporte técnico informático, pedagógico. Sí. No, es, el soporte es en, todo, en todas las direcciones, realmente. Yo creo que todos nos soportamos mutuamente. Sí, eso es lo bueno de trabajar en equipo. Siempre ha sido muy agradable. A, a Marisol, muchísimas gracias por siempre estar eh, allí pendiente y en apoyo. Eh, María Mercedes, que la he visto entrar y salir. Me imagino que la plataforma eh, está muy inestable. Eh, Eugenia igual. Eh, Analízame tampoco pudo entrar porque la plataforma no le permitió. Así que nada, lo escucharán en diferido. Muchísimas gracias, nos despedimos y seguimos en contacto a través del chat, el correo electrónico tanto de la plataforma como los correos privados. Muchísimas gracias, saludos a todas y a todos.